Bienvenidos a la asignatura de Comunicación Corporativa. Mi nombre es Maricruz López de Ayala, y en esta breve presentación pretendo facilitaros una orientación sobre los contenidos, objetivos y sistema de evaluación que vamos a aplicar en la asignatura de la cual voy a ser vuestra tutora. En cuanto al contenido, vamos a analizar cómo se organiza, planifica e implementa la comunicación desde distintos tipos de organizaciones, ya sea una empresa privada, una ONG o cualquier tipo de organización que decide comunicarse de forma profesional con sus públicos. El objetivo es que, a lo largo de la asignatura, vayáis adquiriendo las competencias que se necesitan para trabajar en un departamento de comunicación, o para que, como periodistas, podáis relacionaros de forma eficaz con los profesionales que trabajan en esos departamentos y que constituyen fuentes informativas muy relevantes. La asignatura está estructurada en tres bloques un primer bloque más general, orientado a conocer el concepto de comunicación corporativa y sus fundamentos teóricos, en un primer tema profundizaremos en las funciones que confluyen para el desarrollo de una comunicación estratégica e integral, orientada al logro de los objetivos de la organización. En el segundo examinaremos conceptos claves de la gestión de la comunicación corporativa, como son imagen, reputación, identidad corporativa, entre otros. Y en tercero veremos el enfoque desde las relaciones públicas. En un segundo bloque, está o este segundo bloque estará dedicado a conocer cómo se organiza y estructura un departamento de comunicación, analizando sus objetivos y funciones y deteniéndonos en las responsabilidades y funciones que desempeña su director o dircom. En un tercer bloque, nos introduciremos en la gestión de la comunicación corporativa, explicando los elementos que conforman el plan de comunicación estratégico y estudiando cómo se miden los resultados y el output de esta actividad. Finalmente abordaremos diversos programas y estrategias que se utilizan para gestionar la comunicación corporativa de una organización en relación con sus diferentes públicos internos y externos. Periódicamente iré subiendo a la aula virtual los contenidos teóricos que constituyen la materia de la asignatura. Para cada tema se abrirá un foro de dudas y se realizará una videoconferencia para explicar algunos de los puntos más importantes de cada uno de los temas y resolver las dudas que vayan a ir surgiendo. Estos contenidos serán evaluados en un examen final presencial que se celebrará en la fecha oficial que marca la universidad. A lo largo del curso se irá concretando en qué consiste el trabajo colectivo y las diversas prácticas que van a tener que realizar y que están orientadas a consolidar los conocimientos adquiridos y desarrollar las habilidades y actitudes neces necesarias para, poder, para ponerlos en práctica. Durante el curso estaremos en contacto a través del foro y del correo del aula virtual. Además, podéis solicitar una tutoría virtual cuando necesitéis orientación sobre los contenidos y las actividades de la asignatura. Muchas gracias por vuestra atención y mucho ánimo para afrontar una asignatura que espero que os resulte interesante y útil de cara a vuestro futuro profesional. Hasta pronto.